¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Aquí San Juan al aparato. Mojado, mojado, ¿Para qué nos vamos a engañar? Mira, mira. Mira qué pedazo de vistas. Y os acordáis, ¿no? Del documental Escalera al Cielo. Esto es escalera a... a... Uy, ¡Uy! ¡Me cago en la madre que paría al diablo! Mira, mira, mira. Playa de la Concha. Y no veas la que nos va a caer. Madre mía. Mira cómo hemos llegado hasta aquí. vamos a hacer un trato ahora ha caído un diluvio que flipas faltan 10 horas para la carrera entonces hagamos una cosa mira yo me voy a la cama y habrá dos vídeos de la veovia primero este donde os enseñe la carrera así rápido por dentro un poco daily vlog. bueno ya lo sabéis enseñando si nos cae diluvio si no si conseguimos el reto número uno en este caso individual que es bajar de la hora 30 y luego el domingo subo un pedazo de docu cuando nos hayamos recuperado del frío con todo el equipo explicando cómo. Cómo correr nos cambió la vida a un equipo de estropeados que ha pasado bullying cáncer diabetes el trasplante de un órgano el ser madre bueno muchas cosas y que aún así se ha puesto a correr y eso le ha cambiado la vida ¿Qué? trato hecho pues venga me voy a dormir y vemos la carrera ¿Qué pinta que va a caer una guapa hija <risa> No, un poco no. Ah, ¿por qué? No es tan fuerte como el Vidal. No hay problema, no hay A disfrutarlo, ¿eh? te van a poner pies de hobbit eh, sí. eh, duros como las piedras eh. vamos para allá jefe a darle duro, a disfrutar un ¿eh? Una para vamos, acá ¡Hasta, Valentín, una para, vamos, acá que manda va veleta, va veleta vamos para allá, vamos jefe venga chavales que esto es falso llano. venga para arriba ¡Va, que ya llegamos! ¡Venga, venga! Me cago en la puta Aquí hablando y reventado, ¿sabes? ¡Vamos! ¡Vamos, chavalotes! ¡Venga! ¡Vamos! Hostia puta, estamos todos locos Ahí vamos media horita a 4 o 10 del kilómetro mucha... esto quiere decir que si aguantamos otra hora reto conseguido, eso sí la verdad que sí. <risa> ya vamos un poco fundidos el va a ser día de pocas patas, poca cabeza, mucho corazón y un par de huevos, un par de ovarios que... ¡Vamos para allá! ¡Venga! ¡Venga jabalisa, dale duro que ahora baja para abajo esto! ¡Vamos pa allá! Todo, todos locos no hay ni uno, entre todos no hacemos uno <risa> ¡Vamos, chavalotes! ¡Venga! ¡Vamos! venga, venga, venga. Siete kilometrillos. Aquí. Seguimos aguantando bien. Los cuatro veces. Vamos, vamos, vamos, vamos. Aquí como en San Juan, no alegría. Después el puerto de este. Joder, aquí en la baja disfrutando. Joder. Ahora bajando mejor que subiendo, ¿no? Bueno, sí, como está. Eso que dicen. ¡Jodido! pero agradecido pero... <laughs> claro que sí vamos para allá ¡Dale, Jabalí venga venga venga venga Oye, mucha ánimo y mucha fuerza eh venga, que vais muy bien va nos no, vemos ahí en la playa de la Concha claro que sí grandes a darle duro jefes animos a todos los nuestros vídeos re. re. muchas gracias pues a otras me a mí gracias porque fas que el las por y gracias a pasada. gracias gracias ánimo. vamos para allá venga me dé liebre un poco hombre que voy con el gancho van 10 kilometrillos y las patas ya van destrozadas, pero seguimos manteniendo el 4.20 el kilómetro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Aufi! ¡Venga, venga venga venga Grande, grande. Venga, chavales. Venga, vamos, vamos. ¡Vamos para allá! ¡Venga a la más ¡Todos locos, todos locos! ¡Venga, jefecito! ¡Venga, vamos para allá! ¡Equipazo! ¡Vamos! ¡Vamos! Vengan! ¡Vamos! Vengan! ¡Vamos! Vengan! ¡Vamos! Vengan! ¡Vamos! Vengan! ¡Vamos! Vengan! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Venga, venga, vamos para allá. Joder. 10 kilómetros en 43 minutos, esto quiere decir que vamos vamos, vamos nos quedan 47 para hacer 10 más, ahora sí, de patas empezamos ahí jodidos, de aquí también, de aquí, va por ti esto, eh, va por ti. ¡Aupa, Línia, Vamos ¡Aupa! allá, jefe. ¡Vamos! ¡Venga, venga! venga ¡Vamos! ¡A punto tope, eh! ¡A punto tope! ¡No venga, venga! Vamos para allá. Jefe. jefe. Vamos, jefe, jefe. Vamos. Bajamos darle 30, bro. Eso esperamos, ¿no? Joder. Hostia, puta. duro. <ríe> eso, eso, eso, eso. Tú sí que sabes. Sí. Grande. Venga, ¿Vale, chavales. Sí. Vamos para allá. Venga, que, que la lluvia está de mentira. No, vamos, me cago, tío. Que ahora empiezan a aldeas, ¿no sabes? Venga, venga, venga. guapa. La empapada que llevamos encima. Dale, valiente. ¡Vale! Vamos para allá. Vamos. Grande. ¡Animación guapa! ¡Vamos! Venga, ¡Venga, venga, venga! ¡Está cayendo, loco! ¡Vamos! ¿Quién me presta un paraguas? ¡Venga! ¡Vamos, jefe! ¡Venga, huevo frito! ¡Y tú, huevo frito! Ay, vamos, coña jefe. Venga con el portillo Valentín. Coño. Tío. Y mi cuarta bebé, una maratón, muchas medias. Vamos. Y aquí estamos. ¡Vamos! vamos. Vamos. Venga, venga, venga. Qué grande, rato, grande. Todas, no, es qué para ti, cabrón. Voy fucking mente fundido, pero si vamos aguantando los 4-30 kilómetros, Faltan 2 kilómetros. Esto te pone a pensar y ves. después de los 84 del que es que no puedo vamos ah, sí. vamos Venga, venga. Vamos, vamos, vamos. Señores, hora 27. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! de verdad! Julen estaba por funde, Valentín, es? Eso, lads, la mujer de Julen Y mira, Julen ha querido sí. Iba a decir, Dios ha querido lo que estoy no, no, no yeah. Julen ha querido ahora, que entráramos juntos, ¿sabes? Sí. Que de repente entro a meter. y, mire, no puede ser, como sí, una aparición sabés, Es que mira que hay gente, ¿eh? Y y mira, aquí vamos pulsera, con, va con vamos. el árbol de la vida que lo llevas tú puesto también. hoy no, pero para que no se pierdan, para que no se Gracias, de verdad mucho Te hiciste feliz. Nada, te hiciste feliz. salido el sol! Hay que avanzar, ¿vale? Es que me hacéis tapón. Sigue llegando gente. ¡San Juanita! ¡Uy! páralo! Oh, cuidado, mejor marca personal, ¿has bajado cuánto? Nueve minutos. La madre que la parió, ¿cuánto has hecho? 1 hora 43. La madre que es parió